Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás con Steffi y Serge un componente muy importante, el cual es el LED. Buena suerte. La palabra LED significa Light Emitter Diode, lo que se traduce en español a diodo emisor de luz. Es un diodo que cuando circula una corriente por él, emite luz, como si fuera un bombillo. Entre mayor sea la corriente que pasa por el LED, más alumbrará. Existen LEDs de muchos colores, como se ven en la imagen. Con esas luces no solo damos vida a nuestros circuitos, sino que también lo podemos utilizar como una señal de alerta, prevención y nos puede brindar información. Por ejemplo, si search quiere saber si la temperatura de su guarida secreta es mayor de 35 grados, puede configurar unos LEDs para que se enciendan si la temperatura pasa ese valor. Ten en cuenta que para conectar un LED a una fuente de voltaje, debes poner una resistencia entre el LED y la fuente para que una corriente muy grande no lo vaya a dañar. A continuación, podemos ver el símbolo del LED con sus respectivos terminales, ánodo y cátodo. Para poder diferenciar sus terminales, Sabemos que el ánodo tiene una pequeña lámina en su interior, su base es redonda y es el terminal más largo del LED. El cátodo por el contrario es la lámina más grande y dentro del LED, su base es plana y el terminal es más corto que el del ánodo. Al igual que los diodos, la corriente fluye de ánodo a cátodo. Por eso si lo conectamos en ese sentido, de positivo a negativo, vemos que se enciende el LED. Si lo conectamos de la manera inversa, podemos evidenciar que el LED no se enciende. Vale aclarar que para esta conexión es sumamente necesaria la resistencia para limitar la corriente que fluye por el LED y así este no se vaya a quemar. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.